Voy a resolver a continuación este juego a través del proceso de eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas. Podemos ver en primer lugar que la estrategia B para el jugador número 1 está débilmente dominada por la estrategia A, dado que si el jugador número 2 hace C, es indiferente entre hacer A o B porque va a tener el pago 3 el jugador número 1. Mientras que si el jugador número 2 hace D, el jugador número 1 eh, haría mejor siguiendo la estrategia A que la B, puesto que obtendría un pago de 7 y de 3 respectivamente. Está débilmente dominada porque 7 es mejor que 3, pero 3 es igual que 3. Es decir, que si, C, si el jugador número 2 hace C, el jugador número 1 es indiferente entre A y B. No tiene un mayor pago en A que en B. Sin embargo, si observamos las estrategias del jugador número 2, sí que podemos ver que la estrategia C está estrictamente dominada por la estrategia D. En efecto, si el jugador número 1 hace A, el jugador número 2 obtiene un pago de 3, que es mejor que un pago de 2, siguiendo la estrategia D. Y si el jugador número 1 sigue la estrategia B, el jugador número 2 también está mejor siguiendo la estrategia D que siguiendo la estrategia C, puesto que 8 es mayor que 5. Por consiguiente, podemos deducir que el jugador número 2 nunca utilizaría la estrategia C, puesto que haga lo que haga el jugador número 1, siempre va a obtener mejor pago el jugador número 2 siguiendo la estrategia D que la C. 3 es mejor que 2 y 8 es mejor que 5. Eliminamos la C. Ahora que ya sabemos que el jugador número 2 va a seguir la estrategia D, tenemos que ver qué hará el jugador número 1. Aquí está claro que 7 es mejor que 3. Siguiendo la estrategia A obtendrá mejor pago que siguiendo la estrategia B. Luego eliminamos esta estrategia B. El equilibrio que nos queda, por tanto, es la combinación de estrategias A, D. Con unos pagos de 7 y 3 para los jugadores número 1 y número 2.